Desde la provincia de Santa Fe, eh, ambos ministerios en coordinación, eh, estuvimos eh, las semanas últimas de diciembre eh, abordando esta temática junto con las asociaciones hoteleras gastronómicas de la provincia, Rafaela, Rosario y Santa Fe. Realmente eh, es una propuesta que fue muy bien recibida, pudimos eh, trabajar en una mesa sobre el armado general de esta campaña eh, y bueno, el acompañamiento fue muy positivo, así fue como empezamos a abordar esta temática y a comenzar las invitaciones de este primer encuentro, esta primera instancia, bueno, que se inició hoy con realmente muy, muy buen público, muy buena cantidad de bares, hoteles y restaurantes de estas localidades, que bueno, como bien decimos, es una primera instancia de esta campaña, temporada de igualdad, que luego, bueno, continuará en otros sectores, pero considerando la etapa del año, este momento de verano, ¿no? Y que genera tanto movimiento, nos pareció importante poder estar iniciando el 2022 eh, en esta campaña, pero realmente muy positivo el, el acompañamiento del sector hotelero gastronómico. Se están eh, abordando eh, en, en primera instancia la parte más general, tanto de lo que tiene que ver desde la perspectiva de género como puntualmente los derechos de consumidores, que es, es la parte que más incumbe al área eh, de, del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, que tiene que ver ¿no? con, con prácticas respetuosas de los derechos derechos de consumidores que tenemos y que llevamos adelante cuando llegamos ¿no? a un bar, a un hotel, a un restaurante, desde el derecho a la información que tenemos, el derecho al trato digno, sobre todo, que está tan vinculado justamente con esto de la perspectiva de género, no, en una relación de consumo, el derecho al trato digno y a que no se hagan diferencias por ningún tipo de motivo, no, salvo que sean de carácter objetivo. Y en esto se entrelaza y se vincula mucho lo que es el derecho de admisión, ¿no? El derecho de admisión, cómo debe ser interpretado debidamente en un vínculo de consumo en base a pautas objetivas. Bueno, y después numerosas otras circunstancias que a una persona consumidora, cuando va a un local gastronómico o hotelero, eh, le incumben como consumidores, ¿no? Cómo poder reclamar, cómo poder abordar esas circunstancias que tienen que ver con la adquisición de un bien o la contratación de un servicio. Eso puntualmente en lo referido a las prácticas comerciales ¿no? y a los derechos de consumidores. La repercusión fue sumamente positiva, hubo más de 300 personas inscriptas y más de 100 hoteles, restaurantes y hoteles, tanto de la localidad de Rafaela como Rosario y de Santa Fe. Eh, también hubo mucha demanda de otros sectores a partir de, de, bueno, de esta iniciativa, de esta iniciativa de Temporada de Igualdad, lo cual nos lleva y que nos llevará también a poder pensar una, una, una línea de trabajo para los otros sectores, porque bueno, entendemos eso, entendemos que ya ningún espacio, sea público como privado, puede quedar por fuera de una perspectiva de diversidad, una perspectiva de derechos para el consumidor o la consumidora y una perspectiva de diversidad sexual. En lo que respecta a, a, bueno, a esta perspectiva de género que siempre nos las decimos, esta perspectiva de, de diversidad sexual, lo que juntamos con estas jornadas de sensibilización es eh, generar una, un cuestionamiento, poder problematizar eh, aquellas prácticas, aquellas eh, actitudes, aquellos comportamientos que perpetúan eh, aquellas desigualdades de género, aquellas violencias simbólicas eh, que afectan a las mujeres y a las personas de la diversidad sexual. Sabemos que no solamente en estos espacios, sino en la sociedad en general, en su conjunto, estas prácticas siguen apareciendo como parte del sentido común y que sin querer las reproducimos y y, eso, y se generan, se siguen generando esas, esas, esas situaciones de desigualdad eh, y de, de discriminación para las mujeres y para las personas de la, de la diversidad sexual repercusión fue sumamente positivo, no solamente en otras, en los otros sectores lo vamos a ampliar a lo largo de este, de, de este 2022, sino también lo vamos a ampliar a, a diferentes localidades, porque bueno, esto fue una prueba piloto que arrancó hoy en estas tres localidades y la repercusión fue sumamente amplia y sumamente positiva, lo que nos va a llevar a seguramente ampliarlo a otras localidades.